Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Si están viendo su pantalla, probablemente se estén preguntando, bitch, ¿qué está pasando aquí? Y siendo honestos, estamos en la mitad de una cuarentena, mi cara no está muy presentable como para estar enfrente de la cámara, así que vamos a poner una foto mía. Esto nos da un poco más de libertades creativas, podría ponerme yo en el espacio, podría ponerme en Egipto, con el amor de mi vida, pasando unas vacaciones, usando cubrebocas obviamente porque hay un virus. Sin embargo, como vamos a hablar de una criatura de la noche, déjenme pongo en un cementerio algo lúgubre con una bebida refrescante para estos días calurosos y ya puesto el mood. Continuemos con esta serie llamada 52 semanas de vampiros. La novia de Corinto, publicado en 1797, es un poema alemán considerado como un precursor de la obra romántica de Goethe. Nos narra la historia de un hombre y una mujer cuyos deseos y pasión pueden vencer incluso a la muerte. Lleno de simbolismos religiosos que van desde lo pagano hasta lo católico, podemos encontrar en este trabajo una visión mística y escalofriante del mito vampírico. Centrándose en el encuentro amoroso entre dos jóvenes pasionales, el poema narra la noche en la que la vida y la muerte se entrelazan en la cama de una habitación oscura. Ubicado en el periodo de transición cultural que afectaba a Grecia en los primeros siglos de la era moderna, la historia de un joven proveniente de Atenas, una joven del pueblo de Corinto y una promesa de matrimonio rota, serán los protagonistas de los que muchos consideran uno de los mejores poemas del autor y una de las primeras obras de la ficción vampírica. A pesar de no utilizar la palabra vampiro en ninguno de sus versos, el poema desarrolla a esta criatura de manera progresiva y misteriosa, enfocándose en detalles físicos como la palidez de la piel, adjudicándola al principio al miedo que surgió de un encuentro sorpresivo pero progresando después no solo con la blancura, sino también con la frialdad de todo el cuerpo y la inmovilidad del corazón notada cuando los dos protagonistas deciden demostrar su amor entre las sábanas de la cama. Es a la mitad de la historia cuando queda claro que la joven enamorada ha dejado su lugar de sepulcro, convirtiéndola así en una muerta viviente que regresa para buscar aquello que le fue prometido. La sangre en esta historia es bebida de forma simbólica a través del vino, y aunque se menciona, casi al final, que el destino del protagonista es terminar muerto con la sangre de su corazón succionada, ese acto, o cualquier otro acto de derramamiento de sangre, no es realizado durante el poema. Respecto al origen del vampiro de esta historia, Goethe toma una visión religiosa al atribuir el origen como consecuencia a la falta de una promesa de matrimonio que fue realizada en los tiempos en los que se veneraba a Venus, pero que gracias a la conversión al catolicismo, dicha promesa fue rota, pues la juventud de la protagonista fue ofrendada a el nuevo dios a cambio de la salud de su madre culminando así con la muerte de la joven y la imposibilidad de cumplir con la promesa que fue hecha a Venus, permitiendo que ésta regrese por las noches a reclamar el esposo que se le fue prometido. Sobre la forma de cómo derrotar al vampiro, es mencionado por la propia protagonista que será necesario levantar una hoguera y poner ahí a los dos amantes para así convertirse en cenizas y elevarse hacia los antiguos dioses. Es con esa línea con la que el autor termina un poema lleno de pasión y erotismo que sin duda alguna ha dejado su huella en la creación del vampiro que se fue desarrollando en años posteriores. Johann Wolfgang von Goethe fue un escritor, científico, filósofo y político alemán que nació el 28 de agosto de 1749 y falleció el 22 de marzo de 1832. Educado en casa por su padre, con 16 años, se trasladó a Leipzig para estudiar en la universidad, donde escribió sus primeros poemas. Aficionado también al arte, dibujó a lo largo de toda su vida, además de interesarse activamente por todos los campos del saber desde la política hasta la biología o la historia. Posteriormente, en la Universidad de Estrasburgo, conoció a Herder, quien lo introdujo a las obras de Shakespeare. En 1775 comenzó a trabajar en la corte ducal de Carlos Augusto en Weimar, donde permaneció gran parte de su vida, desarrollando una brillante carrera política que finalmente abandonó para dedicarse a viajar y a escribir. Dejando atrás su época romántica, en la que había escrito obras pragmáticas como Los sufrimientos del joven Werther, y en la que había iniciado su obra maestra Fausto, proyecto en el cual siguió trabajando a lo largo de su vida, Goethe, viajó por Italia y se enamoró cada vez más de la antigüedad clásica, interés que se nota ya desde la novia de Corinto al situar la historia en la Grecia de inicio de la era moderna. El poema fue escrito a finales del siglo XVIII en la Europa Central, donde la cultura fue una vía de escape para las energías intelectuales que no podían volcarse a la política, dominada por la autocracia de los príncipes. Fue ese contexto de idealismo y espiritualismo que se expresó en el arte y en la literatura alemana, representado por filósofos como Kant y Herder, y escritores como Schiller y el propio Goethe. Es durante esta época que se inició el movimiento en el que se les concedió a los artistas la libertad de expresión, a la subjetividad individual y en particular a los extremos de la emoción en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo de la era de la ilustración, dando paso con esto al nacimiento del romanticismo en la literatura y las demás artes. Aunque este poema no es la primera obra de ficción que presenta la figura del vampiro, para algunos autores La novia de Corinto, junto con algunos otros poemas de la época, son el origen, de lo que más tarde sería un género en sí mismo, el de la literatura gótica y de vampiros. Sin embargo, considerando que la historia no toma lugar en el país o en la época en la que se escribió, resulta interesante analizar también el lugar y la época en la que está situada, pues esto ayuda a comprender de mejor manera los simbolismos y la crítica que hace el autor a la imposición de dogmas religiosos que se presentaban en aquellos momentos. Estableciéndolo desde las primeras líneas, el autor deja en claro que la historia se desarrolla en la ciudad de Corinto, en la Grecia de la era moderna, la cual atravesaba por un periodo en el que se buscaba convertir a los paganos a la religión católica, siendo la familia de nuestra protagonista una de estas familias convertidas, generando con eso que todo acto o fe anterior se perdiera. Entre esos actos se encontraba la promesa de matrimonio que se había concretado con una familia de Atenas, de la cual el hijo, protagonista de la historia, era aún un pagano. Ya desde este punto, Goethe deja en claro, sin siquiera mencionar ningún aspecto sobrenatural, que la relación de los jóvenes está destinada a la tragedia, pues los dogmas de ambos representan una contrariedad para la época. Sin dejar muy en claro si las palabras vienen de la creencia de la protagonista, o si son consecuencia de su naturaleza sobrenatural, la joven critica los actos hechos en nombre del nuevo dios al que su familia decidió seguir, pues recordemos que su muerte fue causada por un juramento que hizo la mamá a el Dios Invisible en el cielo con el fin de salir de la enfermedad. Más adentrados en la obra, el pan y el vino hacen su aparición, los cuales pueden ser una de las alegorías más notorias dentro del poema, que sirven como un punto intermedio entre la fe de ambos personajes, pues si bien el pan y el vino se presentan como los dones de Ceres, dios de la tierra, y Baco, dios del vino, también estas ofrendas pueden representar los elementos que una vez consagrados se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, según la religión católica. Es en este momento en el cual observamos que la vampireza vacía la copa de vino de un solo trago, pero apenas y toca el pan. Es importante también señalar que la novia de Corinto nace de una historia previa. La inspiración de Goethe es la obra de Las Cosas Maravillosas, escrita por Flegón de Tralles. En esta historia también encontramos a una joven enamorada que regresa de la tumba para poder encontrarse con el hombre que ama. Y con esos nocturnos terminamos el video de este viernes vampírico. ¿Qué les pareció el poema? La verdad es que es bastante bonito. Lo leí en español, así que no se puede notar muy bien si es uno de esos poemas que riman. No lo pude leer en el idioma original porque no sé alemán y no me quería que ver tanto la cabeza con eso. Pero es bastante recomendable, es muy cortito. En la parte de la descripción les voy a dejar un enlace a el blog del canal que tiene el guión de este video junto con un enlace para que vayan al blog que se llama El Espejo Gótico, creo que sí se llama, en ese blog está la mayoría de los relatos de los que vamos a estar hablando durante estas primeras semanas, así que también chequenlo para que si gustan leer los relatos antes de que hablemos aquí en el canal, pues lo hagan y ya lleguemos todos listos para opinar eh, qué nos pareció la historia vampírica de la que vamos a estar hablando. Así que por ahora me despido, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.